Cada generación tiene su reto y cada momento y cada, cada tiempo tiene su generación. Eh, es imposible comparar, compararnos a nosotros con la generación anterior ni con las generaciones que pasaron y sufrieron el Holocausto o, la, o las generaciones muy hacia atrás, donde incluso sufrieron eh, la Inquisición, etcétera, etcétera.